un pequeño encuentro con sector económico que es una que forma parte de la agenda que hemos traído a, aquí en esta visita a Argentina. Y bueno, yo creo que tenemos que buscar puntos de encuentro que beneficien económicamente a las dos partes. Yo creo que vamos a tener eh, un ejemplo de un Navarro aquí invirtiendo y que a la vez, bueno, pues también hace compra de maquinaria. Yo creo que, como digo, tenemos que buscar puntos de encuentro eh, desde un punto de vista económico que beneficien a ambas partes. Aquí hay una gran población que en su momento fue Navarra. Por lo tanto, pues también hay ese carácter de bueno, pues personas trabajadoras y por eso también bueno, pues el sector del vino es muy importante, como también lo es en nuestra comunidad. Y tenemos que encontrar eh, las vías para que bueno, pues ambos sectores puedan crecer, tanto en Navarra, otro tipo de sectores, pero también el vino. Es un honor y es un placer el recibir a la presidenta de Navarra y a su delegación para participar en este encuentro de todos los centros navarros de Argentina, que se celebra ahora en Mendoza, y que pone en valor yo creo que toda una larga tradición eh, de la inmigración navarra acá en este país eh, que desde el principio ha estado muy vinculada con el desarrollo mm, enológico y vitivinícola y agrícola que tuvo, que tuvo Mendoza. Y es una es una antigua relación que ahora pues asume un nuevo valor y que esperamos que sea el inicio de una. Eh, un reforzamiento de esos lazos y de nuevos proyectos de futuro. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.